Hola, soy la profe Aidis y en este video te explicaré cómo entender la célula y el microscopio fácilmente. Una ojeada al microuniverso, la célula y el microscopio. Acá podemos ver tres ejemplos de células. Cuéntame, ¿identificas alguna? Sí, tenemos acá los glóbulos rojos como la número uno. La número 2 en realidad son células vegetales y la número 3 son células musculares. Esperemos que al final de la lección de hoy puedas identificarles algunos detalles muy importantes. ¿Qué es una célula? Básicamente se le considera los seres vivos más pequeños que existen ya que tienen todas las estructuras que les permiten realizar un metabolismo completo por sí mismas. Es decir, comer, eliminar desechos, producir o transformar energía, crecer y responder a estímulos del medio y reproducirse. Mucha teoría, no te preocupes, señalaremos lo más importante. Se les considera los seres vivos más pequeños. Además, tienen todas las estructuras que les permiten un metabolismo completo. Esa frase es clave porque significa que puede realizar todas las funciones vitales como vos y yo. Todas las que acá están ya mencionadas y son de nuestro día a día. ¿Qué es una célula? Su composición y estructura. Dentro de sí almacena, produce, utiliza millones de compuestos químicos según sus funciones. Sí, una célula tiene cualquier cantidad de esos elementos y combinaciones de ellos. Por ejemplo, dióxido de carbono, agua, carbohidratos, proteínas, y por sí solos también, nitrógeno, oxígeno, azufre, etcétera, etcétera, etcétera. Toda célula cuenta con las siguientes estructuras. Así como sabemos que nosotros tenemos cabeza, tronco, brazos, manos, pies, etcétera, y somos humanos, por ello, también toda célula, ¿cómo la reconocemos? Porque tienen una membrana, un ADN, que puede estar ahí suelto o encerrado. Tenemos también sustancias que vamos a llamar citoplasma, líquido. Aunque en una textura no tal vez tan fluida sino espesito. Y varias pequeñas esferas llamadas ribosomas. En realidad hay muchas otras estructuras, pero estas son las cuatro principales que toda, toda, toda, toda célula tiene. Y entonces, ¿qué es una célula? ¿Qué tal si dibujamos una? Dijimos que había una membrana, que había ADN, que había ribosomas que pueden dibujarse como puntitos, y la sustancia que eh, asumiremos que estará allí, ¿verdad?, dentro de esa membrana. Algunas tendrán cola, otras tendrán pelitos, algunas inclusive tendrán ciertas deformidades. ¿No te gusta mi dibujo? Bueno, entonces podemos observar, si no, una célula en su máximo esplendor. ¡Voilá! Esto sería una célula circular. Sin embargo, puede haber en muchas formas. Formas de estrellas, alargadas, comodonas, entre otras. He aquí algunos ejemplos. Ahora, ¿cómo funciona un microscopio? ¿Para qué queremos saber? Bueno, la mejor herramienta para estudiar las células es el microscopio. Es nuestro transporte al microuniverso que nos rodea. Consiste básicamente en varias estructuras. Todo microscopio debe tener de uno a dos lentes, además de un controlador del mismo o de un enfoque, una zona para colocar la muestra, que en el caso de nuestros microscopios más sencillos será llamado diafragma o condensador y una fuente de luz o un foco que inclusive puede ser la luz solar o alguna lámpara en concreto, pero ya lo veremos. ¿Cuándo se originaron los microscopios? ¿Cómo fueron creados? Bueno, su origen se remonta al país de Holanda en los años por ahí de un poquito antes de 1600 y entonces ¿Cuántos tipos de células hay? Bueno, ya que contamos con el microscopio y empezamos a observar tantas células, también empezamos a clasificarlas. Se pueden clasificar según su complejidad en procariotas o eucariotas. Las procariotas son las células más simples, no tienen núcleo, son las famosas bacterias. Y las eucariotas... Significa que tienen un núcleo en donde está encerrado el ADN que hace un rato dibujamos. Y ese ADN es como el cerebro y permite que esas células sean más complejas y tengan muchas estructuras más para poder desarrollarse. Por ello, las eucariotas son las que vamos a dividir en dos tipos, las vegetales y las animales. También podemos clasificar las células según su forma y su función. Por ejemplo, ¿recuerdas cómo sería la forma de una neurona? Es pues como una estrella, como un huevito en el centro y una cola de embutido. <risa> o los glóbulos rojos que vemos acá son como donas o flotadores. Y las células musculares que vimos al principio son alargadas como la pasta. <risa> ¿Qué tal si vemos algunas muestras al microscopio? mejor de estas muestras que acabas de ver es que fueron tomadas con microscopios como este, Microscope Foldscope, un microscopio de cartón que se arma fácilmente, se consigue en internet por menos de 10 dólares. ¿Ya los conocía? ¡Hey! ¿Y qué tal ahora una actividad de repaso? Responde correctamente estas seis preguntas y la ranita que verás ahí llegará a la meta. Tienes 12 segundos para cada pregunta y además tienes solamente 3 oportunidades de error o 3 vidas. Puedes unirte a nuestro reto en EducaPlay o jugar eh, independientemente. Comencemos. Pues la pregunta arriba, hay una imagen. Si te acercas a ella, se amplía. ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Vamos a marcar! ¡Oh! ¡Se nos ahogó la ranita! No te lo voy a soplar. Te dejo el enlace en la descripción del video. Coméntanos cómo te fue con tu experiencia en la actividad de repaso con la ranita o si has adquirido uno de estos microscopios. Al principio cuesta un poquito aprender a enfocarlos, pero son bien funcionales. Espero que te haya gustado este video, déjanos tu like, suscríbete si quieres ver más contenido como este y recuerda que hoy es un buen día para aprender.